Como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo fue? <risa> eh, como siempre, callado. Hey. Mi saludo eh. a Chiqui, eh, nuestro compañero Chiqui Ferreira, que tuvimos una conversación a, ayer, ah. nos no, no comunicamos. Un saludo, que sé que es un ácido televidente compartimos, de mañana. Compartimos ese saludo con Chiqui. Sí. Bueno, en definitiva, creo que, y voy a tomar... Como inicio, la llamada del amigo televidente para apoyarme en esa llamada, de que ciertamente debo reconocer que mucha gente es apática o está apática a la política, producto de lo que ha sido la historia reciente de los políticos. No ha desprestigiado las acciones de muchos políticos que han ido al Estado a aprovecharse. Y eso tomará su tiempo para que la población vuelva a, a creer en la política como un fin para alcanzar objetivos sociales y donde la democracia adquiera su brillantez. Tenemos una democracia a, a más de 50 años de, de existencia insuficiente aún. que es la que debemos estar construyendo? Es la que debemos estar construyendo bajo basado en la plenitud de un ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando? Amado, tiene que apagar tu micrófono. Hay un micrófono que está... Ah, okay. Es Ahí, decir, sí. estamos en la, en la etapa en que debemos de reactivar y que esta pandemia nos ayude a cambiar muchas cosas nuestras, como país, como ciudadano, en fin. Mire cómo llaman ciudadanos a pedir que le recojan la basura, no la de él. Es la que está creando el propio barrio en un punto que le afecta más a uno que a los demás, porque los demás... Tienen la brillante idea de sacar la basura de su casa, no ponerla en el frente y esperar que la recojan. sino van y crean un vertedero común, improvisado, dejando el barrio en unas condiciones desastrosas y haciendo entender que la compañía no está haciendo el trabajo ni el ayuntamiento. Pero ¿quién puede, en esa forma, cuando el ciudadano no nos comportamos, de la forma que debemos, porque aquí se habla mucho de derecho, ¿eh? es muy bueno los derechos, pero la Constitución también tiene un compendio de deberes para cumplirse, no es solamente utilizar a plenitud mis derechos, y yo soy de los que cree que para usted tener plenitud de derechos, tiene que dar una muestra de cumplimiento a plenitud de los deberes como ciudadano, una cosa va y la otra viene. Entonces, ciertamente que la realidad nos impone tocar y mantener informada a la población sobre lo que creemos de esta realidad del COVID. Es algo que para nosotros nos llega de golpe. Ningún país ha estado preparado. De hecho, países con mayor nivel de educación y con mayor riqueza aún ¿Tienen incertidumbre ¿Cuándo, no vamos, cuándo se van a reinsertar nueva vez a las labores normales? Porque aún se lucha contra el COVID. Que esto nos sirva, nos, nos sirva de experiencia para entenderlo. Es lo que pido. Ahora, no podemos estar ajenos a la realidad política y social del país. Por eso mi posición al inicio del programa con el tema colectivo, de que estoy en desacuerdo, y amén de la, de la pregunta, con una extensión del estado de emergencia que solo ha demostrado que le ha dado orgura y facilidad al gobierno para promover compras que en principio son necesarias, pero la han hecho para una distribución a un candidato que es su candidato. Y mucha gente no ha comprendido, y yo he dicho aquí, y lo repito, Gonzalo no es el candidato. El candidato es Danilo Medina, que producto de que no se pudo hacer los cambios para restablecerlo, encontró un cuerpo ajeno, pero de mucha seguridad para él, para llevar esta candidatura. Y lo dijo cuando hubo el cierre de campaña. Aquí debió de estar haciendo el cierre de esta campaña Gonzalo, pero nosotros debemos protegerlo a él. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Claro. Debemos protegerlo. ¿Sobre qué los protegen? Porque se supone que una de las condiciones de un político probo es demostrarle a la población que tiene fluidez en el pensamiento o en, la, o en, la, o en cómo aborda los problemas de este pueblo para que la gente diga y empiece a pensar en ese candidato, que se demuestre que él tiene conciencia y comprensión de la problemática del país, amén de que estaría sustituyendo a su jefe, a su jefe político, porque es una encrucijada. Todos los detalles que la oposición, nosotros podemos decir de este gobierno, no la puede decir el candidato porque es la continuidad de ese, pero aquí se dio algo distinto en este país y en el PLD. Ustedes recuerdan el 2012 y hablando de las virtudes, de la capacidad y del entrenamiento que ha tenido Leonel Fernández y cómo ha pasado las pruebas más, eh, más duras para la economía nacional en momento que la economía mundial estaba también en peligro con la crisis 2008. Y Leonel en el 12 pasa la bandera que pudo haber hecho la reforma para él con un 56%. En cambio, no la intentó. No la intentó porque simplemente los ingenieros constitucionalistas, como le llamó Vincho Castillo a Félix Bautista, y le dijo a Leonel, cuídese de ese que lo va a llevar a la justicia a usted. Usted lo resuelve con, un, con la pluma y se sacó la pluma, lo recuerdo yo una respuesta. Confirmar y salga de eso porque usted lo va a llevar a, a, a, al, al banquillo. Pues en ese momento, Leonel recibió la do, los 2 millones de firmas en el 12, que se creía que él iba a hacer reforma, que iba a intentar reelegirse para un cuatro periodo. Y en cambio le dijo, estas firmas, estos votos de 2 millones 100 mil, se le entregó al, al, ¿cómo se llama? El comité, al, el, el, la cúpula. El comité de, central. El comité, no, no. Al comité político. Al comité político. No, político, político. Político al comité político para que el candidato que salga electo en nuestro partido sea el que lo reciba. ¿Lo recuerdan? Esa fue una de las tantas grandezas que tú puedes encontrar en el liderato de leonel Fernández. Y hoy eso se resume en que el escenario para el 5 de julio, amén de que el, nuestros amigos... Del PRM tenemos acuerdos congresuales, no así presidenciales, porque estamos corriendo solos. Leonel Fernández va como candidato de la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados juntos Podemos. Y el gobierno lleva a su candidato que lo configura, Gonzalo Castillo, pero el candidato es Danilo Medina. Y el PRM a Luis Abinader. En ese escenario... ¿Quiénes ustedes creen que podría ser que reciba en una segunda vuelta? Que ya sabemos, Lionel supera al candidato oficialista. El favor de mucha gente que está recibiendo sus su salario que está en el gobierno, pero no me refiero a la cúpula, a la que maneja el gobierno. Me refiero al Partido de la Liberación Dominicana en las bases, que está consciente. ¿Se iría para donde Luis Abinadero o para donde Lionel? Yo le dejo esa interrogante porque a muchos han querido decir que ya ganaron. Y ese triunfalismo lo puede dar una sorpresa. Y precisamente cuando vemos y evaluamos quiénes, estamos, quiénes están preparados para enfrentar y darle continuidad a la estabilidad de un país en crisis, creo que tenemos candidatos como Leonel Fernández, que ha demostrado pasar las pruebas más duras que ha tenido la República Dominicana. Después de Balaguer, en el 96, la modernización del Estado, el proceso de adesentamiento. Y quiero que sepa que en vez de Danilo Medina ayudar al gobierno al año de ser ministro, renunció para ir a conspirar durante todo ese tiempo hasta lograr que Lionel en un momento decidiera pasarle el mando a él y él de aprovechar su día de triunfo y reconocer en Lionel que es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, pero eso todo cambió cuando estaba en el poder. Porque Joao Santana, el que vino a, a ser presidente a Danilo, dice él, porque aquí fue el pueblo, dice él, lo llevó por el camino de atacar a Leonel Fernández y hoy tiene una proporción de la población atrapada en un pensamiento que lo creó el propio gobierno en contra de su propio líder y presidente. Hoy Lionel está afuera, abandonó esa estructura y le ha dicho ayer a las bases que está consciente que con ellos ganará las próximas elecciones del 5. Con las bases del PLD, la fuerza del pueblo y junto podemos, Lionel será el próximo presidente de este país. Y eso quizá mucha gente no lo está comprendiendo, pero el triunfalismo no se puede manejar yo lo digo en función de lo que dijo Lionel ayer como candidato en una alocución que le hicieron una pregunta. Y él dijo eso, que él sabe que las fuerzas vivas del PLD lo prefieren a él antes que a Luis Abinader o al propio Gonzalo, por muchas razones. ¿Y por qué no votaron por los candidatos de él en las elecciones pasadas? Porque él no tenía más que, que eh, eh, en a nivel nacional, la fuerza del pueblo nada más llevó 18 candidatos. ¿Y ganaron? Eh, cuatro. Es decir, que no era su, su fuerte, porque él, la fuerza del pueblo y todos nosotros, eh, bueno, Pimentel y los demás ganaron. No, pero ellos estaban apoyando a candidatos. Por ejemplo, el candidato de aquí, desde de San Francisco. ¿Cómo no llaman? se polarizó, Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Se polarizó entre el PRM y el PLD. Entonces, ¿Qué pasó? la fuerza del pueblo, lo que hizo en los demás municipios, que debió ser aquí igual, que nos apoyáramos en un solo candidato, la fuerza del pueblo porque nos correspondía a nosotros, pero ellos decidieron poner a Siquio y ahí rompimos, pero los demás candidatos del PRM en los demás municipios apoyados por nosotros ganaron. Muchas gracias, Frank. es decir que esto es un proceso político dentro de la pandemia y le voy a dar un dato que no quería dejar de... de... De decir y cambiando un poco radical porque me, me, me empecé que iba a dar una, una idea de lo que era la parte de mi posición en contra de un nuevo plazo es que el congreso haga una ley para producir garantías sociales pero a la vez cuarentena por salud y la ley yo la nombraría de esta forma es lo que quiero dejar Ley Especial de Emergencia Sanitaria y Seguridad Ciudadana y que se confine a la población en base a una ley especial y que sean justamente cuando sea necesario los estados de, el estado de emergencia. Excelente. ¿Para excelente. qué? Para evitar esas frustraciones que hoy el comercio, me han llamado mucha gente, de que esperan que el gobierno abra y dé apertura y que mantenga las restricciones, pero que no permita que se vayan una serie de empresas pequeñas que no van a poder dar respuesta después y van a tener que sacar su personal y reducir, y eso será peor. Muchas Hay gracias. protocolos que ellos están dispuestos a hacerlo, de que cada ciudadano que vaya a su negocio entre con mascarilla y que su personal esté con claro, mascarilla, como, como protegido, ser. pero Cum que ya no se mantenga en el, el cierre. Sí, cumpliendo. cumpliendo el protocolo. Muchas gracias, Francis, por tu tema y tu sugerencia. De inmediato vamos a hacer contacto. ¿Sí? ¿Cómo Dame un momentito. Mira, sí. eh, acabo, bueno, desde ayer lo vi una decisión que tomó la alcaldesa del distrito, este, Carolina. Carolina, ¿no? Si sí, fuera de ascender al departamento jurídico a una barrendera que se hizo abogada ah, sí, sí, sí. con bueno. 12 años trabajando como barrendera en la calle del distrito, se hizo abogada, estudió derecho y estaba ahí todavía como barrendera y ella la ascendió. Creo que es un gesto maravilloso Excelente. que no deja de ser una, eh, qué sé yo, una, una, motivación. Una, imagen, una motivación para que otras personas sepan. Que, la, que estudiar te permite que la vida te dé una oportunidad. Claro, es, Yo quiero, hay que felicitar tanto a Carolina como a la chica que perseveró durante todos estos años para hacerse abogado. Me imagino que con mucha dificultad. Adiós, y eso solamente puede ser posible en un país donde tengamos una universidad como la UAP Así es. Gracias, amado. Gracias, amado. Warner, ¿cómo están nuestros amigos de WhatsApp? Bien. Miguelina Polanco dice eh, Buenos días. Espero que